Después de lo que voy a decir, igual me largáis de la WordCamp. Pero yo lo voy a soltar. A mí esta charla me parece una pasada, porque para mí eso de usar la línea de comandos es como hablar en chino. No podemos tener a nadie mejor para que nos hable de línea de comandos y sobre todo para que yo aprenda algo de esto. Además, trae sorpresa. Cuidado. Ojito, ¿eh? Jesús Amieiro. WooCommerce sin hacer un solo clic y solo usando la línea de comandos. Yo me voy a sentar y, desde luego, las orejas de punta. Las voy a llevar toda la charla. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar eh, sobre la línea de comandos para ver si podemos aprender a montar eh, una tienda de e-commerce sin hacer un clic. Eso es eh, lo que voy a tratar de que salgáis hoy con, con este conocimiento, ¿Vale? El eh, línea de comandos no es nada eh, para superhackers, como vemos en las películas, lo podemos llegar a usar todo el mundo. Esa es la idea que tenéis que salir de aquí con, con, hoy. Y para empezar a hablar de la línea de comandos y cómo montar una, una web en e-commerce, vamos a situarnos en el norte de Lugo, ¿vale? De donde soy yo, eh, porque es una zona eh, superverde, donde tenemos un producto muy, muy interesante que se llama FABA. FABA, en, en gallego y en asturiano, es la ABA, ¿no? Eh, es un producto que se consume seco, se consume, por ejemplo, es muy típico en la fabada asturiana. Esta es la, la faba eh, seca eh, y eh, está potenciando muchísimo la economía de una zona que está eh, bastante deprimida económicamente. Vale. ¿Cómo se planta la faba? Pues la veis aquí en unas hileras donde va trepando y al final del verano se, se corta, se seca y pues, eh, posteriormente se comercializa. ¿Vale? Y aquí os voy a presentar eh, a Marusha. Marusha es una, una chavala que, que decidió seguir la tradición familiar, una tradición que ya viene de su madre, su abuela, de cultivar el terreno, de no tener que emigrar, como tradicionalmente hacemos eh, los gallegos, a otras zonas, y eh, comercializar eh, ese producto. Vale, Ella la está comercializando a sitios, a supermercados, donde eh, la mayor parte de, de, esa, de ese de esa pasta, de ese dinero, se está quedando el supermercado. Entonces, eh, la idea de, de Marusha es cultivar esta, esta, esta faba y comercializarla a través de una eh, denominación de origen, de una eh, IGP que tienen, que se llama Faba de Lourenzá. Vale, entonces, lo que hizo eh, Marusha fue contactar, contactar con Iria, una amiga de la infancia, que es desarrolladora en WordPress, monta sus, sus eh, su webs en, en WooCommerce. Y le dijo, mira, tengo este problema, quiero comercializar eh, la FABA a toda España eh, para que quedarme yo con ese, ese, esa parte con la que se están quedando los intermediarios y poder pues, tener una, unos recursos económicos superiores y poder vivir mejor. Vale. Entonces, lo que le dijo es, no tengo demasiado dinero, vamos a ver cómo podemos montar este tinglado de una forma interesante. Bueno, entonces siria sí, lo estuvo analizando y que mejor que... Hacerlo automatizado. La línea de comandos nos permite hacer eh, cosas muy rápido e incluso, eh, posteriormente, automatizarlas, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, obviamente, Iria se cantó por WordPress, se cantó por utilizar la línea de comandos de WordPress. Ok, lo primero que tuvo que hacer Iria fue hacer la instalación de la línea de comandos, ¿vale? De la CLI de, de WordPress. Y la instalación de la línea de comandos es súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es... Descargar el archivo un punto far, darle permisos de ejecución y moverlo a una carpeta que esté dentro del path para poder ejecutarlo desde cualquier sitio en nuestro equipo o en nuestro servidor, ¿vale? muy sencillo. Todo esto lo vais a tener, no copiéis nada porque lo vais a tener en las diapositivas. Una vez que tenemos instalada eh, la, la línea de comandos de la CLI de, de WordPress, pues lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo funciona. Es tan sencillo como invocarla con wp pasarle el comando, subcomando, parámetros y banderas. Pues aquí lo vemos muy sencillo en un ejemplo. W para invocarla, el comando es algo sobre el tema, el subcomando es la instalación, el parámetro es storefront y las banderas en este caso es la ayuda, ¿vale? Me va a dar la ayuda de este comando. Y si no le pusiera el gel, pues, es, obviamente, lo que voy a hacer es instalar el tema storefront. Ok. Ok ya tenemos una idea de cómo invocar la línea de comandos de Wordpress. Fijaros que por ahora solo estaba hablando de Wordpress. No me metí todavía en WooCommerce. Vale. Y para tener una tienda en WooCommerce, lo primero que tengo que hacer es instalar un Wordpress, no me queda más. Vale. Vais a ver que es súper sencillo instalar un Wordpress eh, con línea de comandos. Creo un archivo, perdón, un directorio y accedo a ese directorio. Con este comando me instalo el core de Wordpress en español. Ya lo tengo instalado en español. Con este comando creo el archivo wconfig de configuración, dándole los parámetros de conexión a la base de datos, el nombre de, de la base de datos, usuario y contraseña. Ya lo tendría generado. Y lo único que me queda es hacer la instalación, ¿vale? Con el comando wcore install, donde le paso url, título, usuario de administrador, contraseña de administrador y correo. Es decir, la famosa instalación de cinco minutos de la que habréis oído hablar un montón de veces en WordPress, aquí la tengo hecho en un minuto. ¿Veis que? Vamos muy rápido. Optimizamos tiempos, optimizamos costes. Y ya tenemos el 2023 instalado. ¿Vale? Es el primer paso para poder tener nuestra tienda. Lo siguiente que vamos a hacer son instalar los plugins que vamos a necesitar para montar el, el WooCommerce. Y también lo vamos a hacer con línea de comandos. Con este comando wp-plugin-install le pasamos los, los eh, distintos eh, plugins que queremos instalar, el, el Yoast, el Contrafon 7 y el WooCommerce, y ya los activamos. Con esto tenemos eh, tenemos instala, eh, instalados y activados esos tres plugins. Cuando ten, veis esta barra que tengo aquí, simplemente lo que hago es dividir eh, esa, esa línea en varias, ¿vale? Para poder eh, leerla de una forma más clara. Vale, y lo siguiente que tengo que hacer es instalar el tema. ¿vale? En este caso voy a hacer, instalar el tema Storefront, que es un tema muy básico de comercio electrónico, pero imagino que todos lo conoceréis. Obviamente hay temas muchísimo más eh, complejos y más optimizados, pero bueno, para tener una primera idea es interesante. El comando es muy sencillo, wp c install, le paso el tema que quiero instalar y lo activo. Y ya, por último, lo que voy a hacer es instalar, eh, por precaución, porque lo normal es que tuviera las, las, eh, los paquetes de idioma instalados, pero con este comando lo que hago es instalar eh, los paquetes de idioma del core, de los plugins y de los temas. Veis que le paso un parámetro menos menos sol para que me instale los paquetes de todos los plugins y todos los temas. Nada más. Y ya tengo mi tienda montada. Veis que por ahora es relativamente sencillo, ¿verdad? Eh, los comandos se entienden bastante bien, son bastante eh, claros. OK, y por ahora no toqué nada de la eh, CLI de, de WooCommerce. Bueno, ¿qué más puedo hacer con la CLI de WordPress? Un montón de historias. Puedo actualizar eh, toda la parte de, de WordPress, core, eh, core, things, plugins, etcétera. Puedo gestionar base de datos, usuarios, menús, contenido, widgets. Puedo exportar e importar contenido y puedo hacerlo todo extensible a través de plugins de terceros para la CLI. OK. Una vez instalado todo esto, si lo hicierais de una forma manual con ratón, lo que haríais sería al backends y aquí tenemos la configuración de WooCommerce, que estaréis hartos de verla. Haríamos clic aquí, empezar a vender, y lo configuraríamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer todo esto con la línea de comandos. Vale, con la WooCommerce CLI. Cuando instalamos el plugin de WooCommerce, automáticamente eh, WooCommerce instala una parte de línea de comandos para poder hacer toda esa invocación. Es decir, no tenemos que hacer nada más y que nos va a permitir esta CLI de, de WooCommerce un montón de historias que vamos a ver configurar eh, WooCommerce, eh, los métodos de pago, impuestos, métodos de envío, productos, pedidos, clientes, importación, exportación masiva, etcétera, etcétera. Y la ventaja que podemos hacer todo esto es meterlo dentro de scripts de base para automatizar. OK. Eh, antes de nada, vamos a ejecutar este comando. Fijaros que con WP invoco la línea de comandos de WordPress. El primer parámetro es WC, que es WooCommerce, para eh, instanciar, para ejecutar la línea de comandos de WooCommerce. ¿vale? Y a partir de aquí, será todo eh, elementos de, de, de, de WooCommerce. Este tool run install page, lo que me va a hacer es, eh, si no lo estuviera instalado, me va a instalar las páginas de checkout, todas estas páginas fundamentales para trabajar con WooCommerce un comercio electrónico, ¿vale? Y fijaros que hay aquí un parámetro, menos menos user manager, eh, que lo, lo vamos a utilizar en un montón de comandos porque estamos utilizando ese usuario administrador eh, como el usuario que ejecuta este comando. Sin este, sin este parámetro no nos va a funcionar. Vale. Tendríamos la, la web con todas las páginas creadas, con el checkout, my account, cart, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo la tenemos vacía, no tenemos productos todavía. Vamos a ver cómo configuramos todo eso. Vale, lo primero que le vamos a indicar es que vamos a vender solo en España. Eh, Marusha quería empezar a vender por ahora en España, ojalá en un futuro le vaya el comercio de maravilla y pueda extenderse al resto de Europa y al resto del mundo. Pero por ahora con este comando, fijaros que estoy trabajando dentro de, eh, de la CLI de, de WordPress porque estoy trabajando con las opciones... Vale, porque estoy trabajando con las opciones, eh, lo mete en la tabla WP options de, de, de WordPress, no en la de WooCommerce, ¿vale? Fijaros que aquí no la invoco precisamente por eso, porque eh, lo va a meter en la tabla, la tabla de opciones eh, habitual de, de, de WordPress y no en la tabla, en las tablas específicas de WooCommerce. Entonces, lo que le hago es meter este parámetro de, de, de, diciéndole, eh, no voy a vender a todos los, los países, solo voy a vender a algunos. Y con este segundo parámetro, WooCommerce específico a los web countries, le voy a decir que por ahora solo va a ser a España. Ok, tengo ya los países configurados. Lo siguiente, le voy a hacer una serie de, de configuraciones sobre registro de acceso. En el primero es que eh, un usuario se va a poder, va a poder eh, comprar sin registrarse, de forma anónima. Eh, la siguiente, que va a poder eh, loguearse en el checkout. La siguiente, que va a poder registrarse en el checkout. Y la siguiente que va, a poder, eh, que va a poder registrarse. ¿vale? Le habilito el registro en la, en la tienda. OK. Ya tengo configurado toda la, toda la parte de usuarios, de registro y de acceso. Vale. La siguiente va a ser la configuración de la propia tienda. ¿vale? Esto estaba en Lorenzá, en un pequeño pueblo de Lugo. Eh, entonces, le digo, mira, la dirección es San Suixo, la primera línea, la segunda línea es número 1, Baixo, eh, la ciudad es Lorenzá. El país y, el, y la provincia en este caso es España-Lugo y el código postal 27751. Configurada la, los datos de la tienda. Vale, Lo siguiente que voy a configurar es la moneda de la tienda. Le digo que sea euro, que el euro me aparezca a la derecha cuando tengo un precio, que mis productos van a ser físicos, deshabilito el tracking de, de WooCommerce, y le digo, el separador de decimales es una coma y el separador de, punto, eh, de, el de miles es un punto, ¿vale? Porque habitualmente en las tiendas inglesas funciona al revés. Y aquí lo que le digo, los métodos de pago. Le digo, mira, deshabilítame el pago por cheque, habilítame por, tras, por transferencia bancaria y habilítamelo por eh, contrarreembolso. ¿Vale? ¿Veis que simplemente le, pago, le paso en un formato, un formato JSON eh, un enable yes o no? En este momento ya tendría los métodos de pago, esos dos activados. Okay. Seguimos. Impuestos. El impuesto habitual que tenemos en España es un IVA de un 21%. Vale. Entonces, lo que vamos a decir es que WooCommerce va a calcular los impuestos, que va a incluir los impuestos en, en el precio final que él nos va a mostrar, que me va a mostrar tanto en la tienda como en, la, en, la, en, la, en el checkout el INC de impuestos incluidos, y en, en, la, en la venta normal me va a eh, mostrar el texto IVA incluido. Cuando me ponga, pues, 10 euros, IVA incluido el texto. Y ya, fijaros que hasta ahora estaba utilizando wp WPOption, pero aquí ya me meto en un comando de la CLI de WooCommerce. Y aquí lo que voy a hacer es crear el impuesto del 21% de IVA. Es decir, le digo, WP, WC, Tax create es bastante indicativo lo que significa, el país España, el porcentaje 21%, el nombre IVA 21%, prioridad 1, no es compuesto, no me lo apliques al envío y el usuario que quiero utilizar. Vale, impuestos listos. Siguiente, métodos de envío. Esta es la parte quizá un poco más, eh, más compleja de lo que voy a explicar. Vale, vamos a ir por partes. Lo primero eh, es, fijaros cómo funciona esto. Aquí estoy creando en Bash una, eh, una variable, y lo creo con lo que me devuelve este comando, el shipping zone create. Vale, lo que estoy creando simplemente es una zona de envío para España. Y al decirle con este parámetro porcelain, lo que me va a devolver es el ID con el que se creó esa zona de envío en la base de datos. Y ese ID, que es un número, lo voy a meter en esta variable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar posteriormente. Por ahora solo tengo creado una zona que le llamo España. Nada más. No está asignado todavía. A, al país España. Eso lo vamos a ver a continuación. Vale. Lo siguiente que hago es creo un método de envío a España que le voy a llamar eh, flat rate, es decir, eh, tarifa plana. Y lo habilito. Vale. Y veis que aquí utilicé esta variable para meterla como parámetro, ¿vale? OK. La siguiente parte es actualizar una serie de opciones para ese, para, para lo que acabo de crear, para, para este método de, de, de zona de envío. Lo, hablo, lo hago con WPOption y básicamente lo que le digo es que eh, no me apliques eh, tasas, no me apliques impuestos, el título es MRV y el coste es 4,99 euros. Y ya para finalizar, fijaros, aquí lo que estoy diciendo es una query SQL directamente. Eh, vale. Una e query se cuele directamente a la base de datos. Y lo que estoy básicamente es diciéndole: mira, para la zona que creé antes con este ID, en la localización España, que es un país, me la vas a crear. ¿Vale? Entonces ya tendría, tengo creado ese método de envío que le llamo MRV con una tasa fija de 4,29 euros eh, para enviar solo a España. Lo siguiente es crear una categoría para meter mis, mis productos. Con lo asigno a esta variable categoría ID con el comando wp wc -product cat y con estos parámetros. Y ahora ya vamos a pasar a crear los productos. Lo, antes de crear los productos, lo que tengo es en mi, ser, en mi equipo una URL con, donde están las imágenes, la meto en una variable, inserto mediante el comando wp-media-import esa imagen en la, en, la, en la media de WordPress le, eh, y meto su ID en esta variable. Y ya para finalizar, creo el producto, ¿vale? Creo una bolsa de medio kilo de favas. WPVDC Product Create, Name Favas de Lorenzal, de tipo simple, con este SKU, precio de 10 euros, esta descripción, esta categoría que venía de antes, esta imagen y con este usuario. Vale. Tengo producto creado. Y si lo hago cuatro veces para tener producto de medio kilo, un kilo, dos kilos y cinco kilos, pues tendría esto. Tengo ya mi eh, comercio electrónico creado. Entonces, ahora cualquier usuario podría venir, podía hacer clic en este botón de añadir al carrito. podía volver a hacer clic en ver carrito y pasar al checkout. ¿vale? Ahí tenemos 10 euros que costaba el producto, 4,99 euros que cuesta el envío tarifa plana. Y ya hacemos clic en finalizar compra para acabar el checkout. Meto todos mis datos. Dirección, código postal, población, provincia, bla bla bla bla. Le indico que el método de pago va a ser contra reembolso. Y finalizar pedido. Vale, esto me aparecería estos datos en, en el frontend de pedido realizado. Obviamente recibiría un correo electrónico. Y ya eh, lo que tendría que hacer ya la otra parte, eh, Marucha, la, la comerciante, pues podría listar eh, los, eh, los, los pedidos que tenga mediante la cli de WooCommerce y fijaros que son los pedidos que estuvieran en, statu, en estado procesando. Y esto, por ejemplo, lo podría sacar mediante el mayor mayor a un archivo CSV y ese archivo CSV pues, podría jugar, pues, con, por ejemplo, con lo que dijo antes Santi, de poder automatizar en otras herramientas. ¿vale? Es decir, esto la potencia que tiene es de jugar con, poder jugar con otros sistemas. Obviamente, lo podría hacer con el, back, con, el, con el backend y en las primeras veces va a utilizar el backend, no va a querer nada automatizado porque va a hacer pocas ventas al principio. Vale. Pero si todo fue bien, lo que deberíamos recibir eh, cuando al, al día siguiente, un paquete como esto de fabas Marusha de, de Lorenzá con la IGP de fabas de Lorenza. vale Y al día siguiente podríamos disfrutar de una maravillosa fabada que, obviamente, es cojonuda para estos días de tanto frío aquí. Yo soy Jesús Amieiro, soy programador en Automatic y quedo a vuestra disposición para lo, las preguntas que tengáis. ¿Os habéis dado cuenta de que hacer eh, tiendas sin tocar un botón, desde luego, más rápido no puede ser? Aquí está la prueba. <risa> Me acaba de llegar. Señores, empezamos ronda de preguntas y señoras tenemos unos minutitos. Muchísimas gracias. Se oye? Sí. Eh, ¿Existen comandos CLI para los add-ons tipo subscription, los oficiales de, de Wo, La, los addons que traen WoCommerce, el de suscripciones, por ejemplo? Lo desconozco. Eh, eso depende de, de cada. Lo desconozco. De, depende de cada desarrollador de incluirlos ¿no? Es decir. Cualquier tema, perdón, cualquier plugin que te encuentres en el en el repositorio, o plugins de privados en otros repositorios, no, no, fuera del oficial, pueden no traerlos, pero no lo los conozco. Gracias Jesús, la verdad es que me ha gustado bastante sobre todo. La, o sea, me ha faltado, dicho que ibas que luego decías con procesos batch. Sí. Claro, a mí lo, cuando veía todo esto digo, ¡joder! Estos es cojones, estos es como cuando hacía SSH, yo no me aprendía todos los comandos, pero me tenía en mi chuleta. Y cada vez que quieres montar una tienda, copia, pega, le cambia los cuatro parámetros y tiras para adelante. Los procesos batch para cargar un montón de comandos estos del tirón. Uh -huh. con, bueno, es igual. No, no, ya nos explicarás otro día cómo se hacen. El porcelain, la bandera porcelain. ¿Qué era? No me muy bien. Te devuelve el ID con el que se creó ese registro en la base de datos. ¿Es, es tal cual, ¿no? porcelain? Como sabe. Sí, el menos menos porcelain te devuelve el ID. Entonces, eso lo puedes asignar a una variable batch y utilizarla eh, como parámetro en, en los siguientes comandos. Vale, vale, nada, gracias, muy chulo, ¿eh? Se topa lo de listados ¿sí? y eso... Sí, después si quieres vemos los procesos Batch, que tengo ahí algunos scripts bastante interesantes. Luego te secuestro un rato y... <risa> <risa> que me... Perfecto. Pero uh, solo por encima, ¿es posible eh, en un Batch llamar a un Chrome para que haga un Batch, limpie Transients, por ejemplo, Sí. Eh, directamente después de limpiar Transients, llame... A, a un rocket para que limpie la caché, etcétera, etcétera? Para que limpie es sí, porque la, la cli de WooCommerce lo soporta. Eh, para que lo haga en WP Rocket depende si los de WP Rocket lo, lo han insertado como un, par, un comando CLI, pero si lo tienen, claro que sí. Y eso lo puedes ejecutar. Y dices, mira, a las 3 de la mañana que mi web no tiene tráfico en España, lo hago. Exactamente, eso es lo que tengo que hacer de forma repetitiva. Claro, vidario. tú date cuenta, un, un proceso batch, eh, eh, un batch, por ese ejemplo, un script batch, lo puedes lanzar desde un cron. Están pensados de, realmente para eso. Eh, bueno, entre muchísimas otras cosas, pero está, eso lo puedes hacer y funciona perfectamente. Hola. Hola. Hola. Gracias que no conocía, por ejemplo, el comando de del la opción para meter parámetros y me ha gustado mucho. Yo quería preguntarte que igual no existe igual lo estuve buscando el otro día si se puede ejecutar wp-cli desde una carpeta anterior o hay que posi o hay que meterse con el batch en la carpeta para ejecutarlo. No, eh, hay un comando, un param una bandera menos menos paz en la que tú le pasas la, la, el directorio donde está instalado WordPress al que quieres atacar y con eso es eh, suficiente, es decir, tú podrías ejecutar, eh, imagínate que eh, haces a tu carpeta home y tienes 10 eh, Wordpress instalados en, en esa máquina, eh, pasando el, el, el flag menos menos pad, puedes variar a qué Wordpress atacas. Genial, gracias.